Podemos joderte desde tan alto que creerías que Dios te está cagando encima. ¡Ya te he dicho un millón de veces que no pongas mierda en mi puta bebida!